Muy buenas tardes. Mi nombre es Anaís Anderson y es un gusto para mí darles la bienvenida a este evento organizado por la Oficina de Evaluación y Supervisión, (Ove) del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Semana de Evaluación g 2022. El evento de hoy se titula Monitoreo y Evaluación de la Transversalización de la Perspectiva de Género, Lecciones Aprendidas y Desafíos. Antes de dar inicio, me gustaría que por favor tomen nota de algunos detalles importantes de este webinar. Para las y los panelistas, les pedimos mantener sus micrófonos apagados mientras no tengan la palabra. Para nuestra audiencia, tendremos una, una sesión de preguntas y respuestas al final del panel. Les, les recordamos que pueden formular sus preguntas y comentarios en el botón de Q&A o preguntas y respuestas. Esta sesión será grabada y posteriormente compartida en la página del G local Y por último, quisiera comentarles que este evento se conducirá en español y para las personas que desean utilizar la interpretación simultánea al inglés o portugués, Pueden hacerlo a través del icono del mundo al inferior de sus pantallas. Y ahora, para dar inicio a este evento, la directora de OVE, Ivory Young, nos compartirá unas palabras. Gracias, Anaís. Muy buenas tardes. Como directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, OVE, me complace mucho darles la bienvenida a este primer evento que hemos organizado como parte de la semana de la evaluación Global 2022. Agradecemos mucho a los panelistas que nos acompañan hoy y al equipo de OVE que ha organizado este conversatorio sobre tan importante temática. Y es que OVE tiene un mandato de facilitar el conocimiento, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en materia de evaluación a través de América Latina y el Caribe. Y abordar la desigualdad de género se ha convertido en una tarea crucial para alcanzar los objetivos planteados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Este es un tema transversal presente en toda problemática social. Por esta razón, la Comunidad de Desarrollo Internacional se ha propuesto encontrar distintas formas de incorporar la transversalización de la perspectiva de género en sus intervenciones. Sin embargo, esto ha presentado diversos retos desde la perspectiva del monitoreo y la evaluación. Frecuentemente, las actividades de transversalización son integradas a los proyectos sin que se lleve a cabo un análisis previo adecuado, lo que resulta muchas veces en la ausencia de indicadores para el seguimiento de resultados, limitando entonces tanto la medición de los efectos en la reducción de desigualdades como la generación de conocimiento. Desde la esfera de acción de diferentes partes involucradas, las agencias multilaterales, los gobiernos, las agencias de ejecución la sociedad civil es esencial que trabajemos de modo colaborativo para mejorar el monitoreo y la evaluación de estos esfuerzos, ya que el monitoreo y la evaluación resultan claves para la generación de conocimiento. El panel de hoy busca aportar al entendimiento de cómo incorporar y mejorar la transversalización de la perspectiva de género en proyectos de desarrollo de tal manera que estos sean más efectivos en su meta de reducir las desigualdades actuales. Muchas gracias de nuevo en nombre de OVE y damos la bienvenida a los expositores y al público a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivory. Como bien mencionas, la colaboración entre distintos sectores es esencial para basar en esta área. Y es por esa razón que hoy les presentamos un panel diverso cuya experiencia cubre distintos enfoques. Antes de dar inicio a nuestro panel, queremos invitar a la audiencia a que nos compartan en redes sus opiniones y exper experiencias en torno a la transversalización de género en proyectos de desarrollo. ¿Con qué retos se han topado en la evaluación y monitoreo de estos? Pueden encontrarnos en Twitter como arroba, y en bajo evaluación con el hashtag KeyLocal2022. Nos gustaría mucho escuchar su punto de vista. Y quisiera dar otro anuncio. Eh, durante la exposición nuestros panel, de nuestros panelistas estaremos compartiendo a través del chat link a, link a recursos relacionados a sus intervenciones para que, puedan estar, para que queden atentos al chat. Eh, ahora tengo el gusto de presentarles a las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Karma Clavel Arcas, defensora y activista feminista. Karma fue codirectora de Asociados por lo Justo Mesoamérica y responsable de la unidad de género de la CID de Nicaragua. Ha participado en investigaciones y publicaciones sobre la violencia contra las mujeres y ha apoyado la formación de organizaciones de mujeres y redes de defensa de los derechos humanos. Bienvenida, Carmen. También nos, también nos acompaña Alejandra Faúndes, directora para América Latina de la consultora Inclusión y Equidad. Alejandra tiene amplia experiencia como consultora, conferencista, investigadora, diseñadora y evaluadora de políticas públicas en temas de inclusión, participación y enfoque de igualdad de género. Fue fundadora de Bass Gender y del Grupo de Evaluación Género y Derechos Humanos de la RELAC. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Alejandra Prieto, especialista en planific planificación, monitoreo y evaluación de la Oficina de ONU Mujeres México. Alejandra es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Políticas Públicas Comparadas por Plax. Tiene más de 10 años de experiencia en monitoreo y evaluación de programas, proyectos y políticas y cuenta con publicaciones en revistas y capítulos de libros. Bienvenida, Alejandra. Por último, tenemos con nosotros a Jonathan Rose, especialista líder en economía en OBE. Jonathan cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Iowa y se ha desarrollado como economista en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y como consejero ante el director ejecutivo de Estados Unidos del BID. En OVE lideró la evaluación de apoyo del BID a los temas de género y diversidad. Bienvenido, John. Gracias y, y felicidades por organizar el evento. Muchas gracias. Eh, eh, es un placer para hoy contar hoy con ustedes. Y bueno, para dar inicio a nuestra discusión, me gustaría recordarles a nuestros panelistas de hacer sus intervenciones en aproximadamente cuatro minutos para dar tiempo a que abordemos todos los temas que me gustaría que tocáramos el día de hoy. Y, y bueno, para dar inicio, me gustaría que empezáramos a hablar de la implementación de la transversalización de género. Y para esto quisiera comenzar preguntándote yo. En tu opinión, ¿qué condiciones consideras necesarias para implementar la transversalización de género en proyectos de una forma efectiva? ¿Y cuáles crees que son los principales retos que existen? Y bueno, muchas gracias. Primero, eh, no les voy a dar mi opinión, sino voy a dar eh, la evidencia de nuestra evaluación que presentamos en el año 2018. Así que a veces, eh, a veces va, van a ver que el banco ha avanzado después de ese momento, pero Aquí les presento los factores que hemos concluido en la evaluación. Primero, hay un factor externo y esos son las prioridades de los países. Aunque en ese momento existía un mayor interés en el género, el tema sigue teniendo una prioridad baja para los países prestatarios. Por ejemplo, en ese momento, en el 2016, los temas de género y diversidad quedaron en el puesto 19 de los desafíos para el desarrollo más importantes en, en esos países. Así que primero hay que contar en, en nuestra institución con un, un país que, que quiere prestar y, y, y, y enfrentar esos temas. Pero por otro lado, lo, los factores internos son muy importantes. Acá en el BID hemos encontrado que el liderazgo y el compromiso político es muy importante. La presión para promover la agenda de género por parte de la alta administración y el directorio ejecutivo es, ha sido importante y también el establecimiento de metas concretas, el financiamiento y el número de, de préstamos eh, ha mandado un mensaje claro de, de esta prioridad a, al personal del banco. Eh, también el tema de asignación de recursos. Eh, es importante contar con especialistas y consultores de género eh, y eso en el, en el comienzo eh, a, eh, había fomentado mayor transversalización eh, del tema en las operaciones, pero eso no es eh, homogénea en, en todo el BIM eh, y, y todavía a veces hay que encontrar maneras para, para buscar las necesidades. Otro tema muy importante, y yo creo que fue quizás un poquito más importante, eso desde mi opinión, es la capacidad técnica. Lo que, lo que encontramos es que hubo mucha voluntad del personal, pero poco conocimiento de cómo transversalizar los temas. Así que el BID no solo eh, eh, aprovechó eso y, y también la experiencia en, en, en, en proyectos siguientes, sino eh, tomó la oportunidad de, de dar capacitación al, al personal del banco. Otro tema importante es la integración en las prácticas institucionales. Por un lado, eh, la priorización en, el, en la evaluación del desempeño de los empleados ha sido importante, pero, pero también en ese momento encontramos un reto en estas prácticas. Nosotros tenemos un marco de efectividad en desarrollo muy enfocado en, en la lógica vertical para lograr los objetivos eh, principales de la operación. Y en ese momento, muchas veces los temas de género no estaban alineados con, con esos objetivos principales y por eso había equipos que quitaban los temas. Pero hoy día se resolvió eso y ahora puede, todos pueden tener alineación estratégica en temas de género y no importa si el tema es, es 100% alineado con el objetivo principal de la operación. Y finalmente llegamos al, al tema importante que estamos hablando hoy, el tema de no solo de rendición de cuentas pero el monitoreo. Muchas multilaterales como el BID han reconocido el desafío eh, de medir estos, eh, los resultados en la transversalización de género. Y por eso se ve mucho el seguimiento y ya me acaba el tiempo, pero quiero confirmar conclu con esto que muchas veces enfocamos en el conteo de actividades, pero ahora es el momento y el BID va avanzando más y más en poder mostrar qué funciona y qué no. Así que dejo ahora y, y hablamos más después. Gracias. Muchas gracias, John. Gracias por compartirnos los, los resultados de esta importante evaluación. Eh, y bueno, ahora me gustaría que conversemos un poco sobre lecciones aprendidas y, y desafíos. Y para esto me gustaría aprovechar la experiencia de Alejandra Faúndez en evaluación de políticas públicas con enfoque en igualdad de género. Alejandra, me gustaría que nos pudieras compartir cómo ha sido tu experiencia con la transversalización de género en proyectos, especialmente con el manejo de marcos analíticos e interpretativos. Buenas tardes. Eh, sí, mira, en primer lugar a mí me gustaría señalar de que lecciones aprendidas hay muchísimas en el marco de todo lo que ha implicado la incorporación del enfoque de género en los procesos de evaluación, no solo en América Latina, sino en el conjunto del mundo y, y bueno, por supuesto que en América Latina también tenemos ciertas particularidades. Entonces a mí me gustaría eh, referirme a tres lecciones, ¿no? Una, que tiene que ver con la persistencia en estos temas. ¿no? Eh, en el año 2010, cuando desarrollábamos y organizábamos la tercera conferencia regional de evaluación en conjunto con todos nuestros colegas de la RELAC, en esos momentos nos aventuramos junto a Belén Sanz, que era la directora de la Oficina Independiente de Evaluación de ONU Mujeres a nivel global, y con Carmen Colazo, una colega eh, feminista, activista por los derechos de las mujeres y evaluadora de, de Argentina, eh, nos aventuramos las tres a hacer el primer panel que se hizo en las conferencias de evaluación de América Latina sobre los temas de la inclusión de la perspectiva de género. Y en esa ocasión nunca imaginamos que hoy día, a 22 años, eh, después de ese evento inicial, tenemos más de 10 paneles en esta conferencia vinculados a los temas de género en la evaluación. Entonces creo que el, el superar todos los obstáculos, las resistencias personales, institucionales, etcétera, que hay respecto de esta temática, ha sido un gran logro producto de la persistencia. Entonces esa es, yo creo, una primera lección que tiene que ver con los procesos y con el impulso de estas temáticas, ¿no? En segundo lugar, eh, pienso que la incorporación del enfoque de género en la región ha tenido distintos puntos de entrada. Entonces, si consideramos esta triada de la incorporación del género en torno a contar con un marco de referencia importante eh, en, el, en el tema analítico de cómo uno se acerca a las grandes transformaciones que se requieren respecto de la desigualdad de género, si por otra parte tenemos todo el marco metodológico, los instrumentos, los procesos, las fases, los términos de referencia, los equipos, etcétera, que están asociados a todo ese marco más operativo de los procesos de evaluación, y hay otro punto de entrada que tiene que ver precisamente con los productos de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué tanto usamos? Esos resultados, que tanto divulgamos esos resultados conforme a la incorporación del enfoque de género. Entonces, una de las cuestiones que más ha avanzado tal vez en la región en estos últimos años, de acuerdo a mi experiencia, tiene que ver precisamente con estas cuestiones más operativas y técnicas. Se han desarrollado cientos de guías metodológicas, herramientas, eh, distintos tipos de capacitaciones en indicadores de género, en metodologías participativas, en fin, en muchas eh, iniciativas que se han desarrollado institucionalmente, tanto por parte de los organismos multilaterales como de los organismos de Naciones Unidas, los propios gobiernos y los sistemas nacionales de evaluación, y también desde la comunidad de evaluadores y evaluadora. Entonces creo que ahí hay un acervo conceptual metodológico muy interesante que ha, que ha estado en desarrollo y que sigue en desarrollo ¿no? son cuestiones sobre las cuales vamos revisitando eh, muchas veces estos procesos y una última entrada que yo creo que es la que tiene menos desarrollo y que me parece tremendamente estratégica y ahí les voy a pedir Anaí o Michelle si es que pueden poner la, la diapositiva tiene que ver precisamente con el contar con estos marcos de referencia y estos marcos analíticos, en donde en primer lugar está el marco normativo respecto de los temas de género, que es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, que es un marco normativo que además es vinculante para nuestros países. Entonces eso tiene una tremenda importancia respecto del tipo de transformaciones que queremos hacer y el tipo de compromiso que los distintos gobiernos e instituciones hacen respecto de los temas de género. Y este marco normativo, además, en esta última etapa de, de la historia, digamos, de incorporación de los temas de género, ha tenido un vínculo, ha dialogado con distintos instrumentos que hoy día tenemos, tenemos entre ellos eh, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde no solo se relaciona con el género a partir del objetivo número 5 de igualdad de género, sino que, como vemos aquí en la diapositiva, también. Sus distintos articulados tienen vinculación con las metas, los indicadores y los resultados que queremos lograr de aquí al 2030. Nos quedan ya solo ocho años para avanzar en la implementación de esa agenda, por lo tanto los desafíos son de gran envergadura, requieren muchos esfuerzos personales, profesionales, institucionales para avanzar en la agenda. Y también porque contamos con otro instrumento y, otro, y otra referencia en América Latina, y ahí la siguiente, por favor, eh, que da cuenta de los, de los distintos, de los cuatro principales nudos estructurales de la desigualdad en esta región, que pone foco en las características de esta región. Y esos cuatro nudos estructurales se han ido conformando, se han ido identificando a partir de los 45 años de conferencias regionales de igualdad de género, de los mecanismos de igualdad de género en esta región, eh, y esta agenda regional se ha ido construyendo sobre la base de distintos diagnósticos, análisis, evaluaciones, etcétera, que van conformando también las prioridades de los distintos países y los gobiernos en este marco. Entonces es muy importante analizar eh, las transformaciones y las, y las identificar cuáles son las grandes eh, líneas de trabajo o las grandes transformaciones que se proponen los proyectos que evaluamos y que contemos entonces con marcos explicativos, con marcos interpretativos para ver si efectivamente esos proyectos que estamos evaluando o esos programas van contribuyendo y van avanzando hacia los procesos de igualdad de género o la erradicación de estos no estructurales. Entonces eso me parece tremendamente importante para no equivocar la mirada respecto de los avances de género, para no equivocar tampoco la mirada respecto de la direccionalidad de los cambios que se están proponiendo en los proyectos y que podamos entonces avanzar eh, de una manera mucho más articulada, más global y conforme a estos marcos que de alguna manera nos van eh, conduciendo a una a una mirada y un análisis y a una interpretación de los datos concretos eh, con, una, con una perspectiva mucho más estratégica y mucho trans, más transformadora respecto de las desigualdades de género en la región. Muchas gracias Alejandra, eh, muy importante esto, esto que nos comentas y, y creo que nos, la siguiente pregunta se, se une un poco a lo que venías hablando de, del marco operativo y, y quisiera que que nos adentráramos en cómo es que se lleva a cabo la gestión de evaluaciones en estos proyectos. Y para esto me gustaría que Alejandra Prieto nos pudiera compartir su experiencia en ONU Mujeres. Y bueno, Alejandra, con respecto a la gestión de las evaluaciones, ¿qué características consideras que son importantes para garantizar la perspectiva de género y el uso de sus resultados? Eh, muchas gracias, Anaís, y muchas gracias al banco por la invitación a ONU Mujeres de parte de Belén Sanz, la directora de la Oficina de México de ONU Mujeres, agradecemos su invitación. Y claro, yo tomando eh, justamente los elementos que presentaba Alejandra Faundes eh, acerca de los nuevos estructurales de desigualdad de género, sin duda que estos son los elementos que nos llevan a plantear estas eh, ideas de cómo se debe incluir en cada etapa del ciclo de políticas públicas o de proyectos de desarrollo, en el caso de, de quienes pertenecemos a estos organismos multilaterales, y efectivamente incorporar estas dimensiones, eh, no solamente en el diagnóstico, en el diseño, en la implementación y en el monitoreo de los proyectos, sino justamente también en la evaluación, que es el tema que nos convoca. Y me parece que uno de los retos importantísimos es la participación e inclusión de las mujeres en el diseño de los proyectos, en el que puedan aportar insumos e información sobre alternativas de solución desde su perspectiva y sobre cómo ellas experimentan el problema que estamos tratando de abordar. Y que por supuesto esta participación e inclusión de las mujeres sea también incorporada en la evaluación de los propios proyectos. Muchas veces esto queda de fuera y creemos que eso es un elemento importantísimo, ya que la evaluación es una herramienta que nos permite aumentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de esta incorporación de estas dimensiones de género y derechos humanos decíamos, no solo en el diseño, sino a lo largo de todo el proceso y, por supuesto, también, como mencionaban, eh, en el uso de los resultados, es decir, que los resultados no se queden solo en la presentación de los informes, sino que también estén incorporadas aquí las otras voces. ¿no? Eh, por lo tanto, el seguimiento y la evaluación con perspectiva de género no solamente es un agente de cambio transformador clave hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sino que además también como, como la elaboración como en sí, en, como proceso, empodera a las partes que se implican y puede ayudarnos a que bajen estos niveles de discriminación y exclusión. Y como proceso en sí mismo, la evaluación es también un medio para mejorar la igualdad, ya que nos ayuda a la incorporación de las dimensiones de género y de derechos humanos, tanto en los enfoques, en los métodos, en los procesos y en los usos de evaluación, como ya bien mencionaban. Yo me parece que eh, cuando valoramos uh, un proyecto de desarrollo, es importante, en primera instancia, valorar específicamente la medida en que el programa que se esté evaluando está orientado a objetivos de derechos humanos, si toma en cuenta estas dimensiones estructurales de las desigualdades de género, si fomenta la construcción de capacidades en las mujeres, si toma en cuenta los problemas existentes en términos de derechos humanos y permite identificar quiénes son las titulares de derechos, pero también quiénes son los titulares de deberes, cuáles son las brechas en las capacidades para ejercer y gozar de sus derechos si fomenta la participación de, en particular de las mujeres, pero también de otros grupos que están sometidos a discriminación y a desigualdad, si recopila y analiza datos desagregados por sexo, por etnia, por edad, por religión, y que nos proporcionen una visión de las diferencias de género en términos de los conocimientos, el comportamiento, el acceso a los servicios, el acceso a los recursos y a la utilización de estos servicios y de estos recursos, entre otros resultados, y se contribuyen a los progresos y a los resultados sobre el empoderamiento así como a otras transformaciones sociales. Pero me parece que también otro elemento importantísimo y que a veces parece ser que obviamos es identificar qué es lo que queremos medir en estos nudos estructurales que bien nos mencionaba Alejandra. En términos de los dominios de, de género, eh, y pensando, por ejemplo, en términos de activos y recursos, si hay un cambio en el acceso de los hombres y las mujeres sobre el control de los recursos, por ejemplo, en el ingreso, en el uso del tiempo, en el eh, acceso a la tierra o a los bienes eh, eh, básicos si hay un uso diferente en términos por ejemplo también de los nuevos ingresos que se generan, en términos de toma de decisiones si hay cambio en la toma de decisiones en el hogar en la comunidad, en los niveles regionales o nacionales, si podemos examinar eh, cómo se toman las decisiones de manera formal o informal en las comunidades eh, igual otra de las dimensiones podrá ser en acceso y participación eh, cuáles son las demandas en términos de tiempo, de recursos cuáles son las diferentes prioridades que establecemos para hombres y para mujeres, cuáles son los diferentes papeles o responsabilidades que tenemos dentro de la familia, dentro de la comunidad, en términos de, de, del género en, con el que nos identificamos, cuáles son nuestros niveles de participación de hombres y mujeres en los procesos políticos, o incluso cuáles son los diferentes incentivos o umbrales de beneficios eh, que son necesarios para garantizar la participación, tanto de mujeres como de hombres, y me parece que un elemento importante que a veces también dejamos de lado es que se considera que hay proyectos que están destinados a mujeres y que por ser proyectos destinados a mujeres ya llevan incorporado en sí el enfoque de género y este muchas veces es un error, ya que eh, no necesariamente que un proyecto esté diseñado para beneficiar a mujeres, quiere decir que tenga un enfoque de género y que por lo tanto la evaluación per se ya lo incluye. y sí, Muy importante esto que, que comentas Alejandra. Y, y bueno, siguiendo esta línea de, de evaluación, ahora enfocándonos en el diseño e implementación de estas evaluaciones y aprovechando la experiencia de Alejandra Faúndez como evaluadora de políticas públicas, quisiera pedirte si nos pudieras compartir algún ejemplo de evaluaciones realizadas con transversalización de género y las lecciones aprendidas de estas. Sí, muchas gracias. Eh, mira, a propósito de esto que estaba señalando recién Alejandra Prieto respecto de de las cuestiones a tomar en cuenta ¿no? eh, respecto de las evaluaciones eh, con enfoque de género, a mí me parece que un aspecto crítico que tendríamos que estar permanentemente revisando tiene que ver con la formulación de indicadores. Eh, creo que hay mucho avance en términos de ir cada vez siendo más preciso respecto de la formulación de los indicadores en los distintos proyectos para facilitar sus procesos de medición, sin embargo, eh, todavía persisten muchos problemas en ese campo, ¿no? Eh, en dos sentidos. Uno, en que yo creo que han habido eh, sin número de capacitaciones, de guías, de listados, de indicadores en muchas publicaciones y en muchos eh, esfuerzos, digamos, técnicos que se han hecho en ese sentido, pero también ha habido mucha copia. Entonces, tenemos que ser también bastante honestos en el sentido de cuántas veces nos encontramos con los mismos indicadores para medir cuestiones de género que se repiten una y otra vez en los proyectos y que ni siquiera se miden bien. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por traducir esos indicadores, por entender y comprender y tener un marco analítico, como decía al inicio, para comprender la direccionalidad y el objetivo de los cambios que está persiguiendo un determinado programa o proyecto, y por lo tanto que los indicadores estén muy relacionados con esa iniciativa y con esos objetivos. ¿no? Y ahí quisiera dar un ejemplo, que puede ser un ejemplo en negativo, digamos, pero que puede servir como... Como una lección aprendida y es que hace muchísimos años atrás, por lo menos más de 10 años atrás, que nos tocó a mi equipo hacer la evaluación de, de la política de igualdad de género en una de las grandes ciudades de América Latina. En esa ocasión, por supuesto, que la política tenía distintos ámbitos de intervención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, en el ámbito eh, normativo, de las leyes de igualdad, en el campo de violencia, y en el bueno, muchas cosas, ¿no? como son habitualmente las políticas de género en nuestras ciudades. Y uno de los ámbitos importantes de esa evaluación está referido a los temas de movilidad urbana, eh, con enfoque de género, y en donde ahí también había un conjunto de iniciativas como esto de establecer eh, los buses rosa para, exclusivos para mujeres, establecer ciertos vagones del metro que también fueran exclusivos para mujeres, en fin. Entonces cuando nos tocó entrevistar a las autoridades de la época sobre, sobre esta iniciativa, por supuesto que ellos estaban muy contentos de los resultados, habían tenido un incremento presupuestario en los últimos cinco años, muy importante, habían tenido una flota mayor de buses rosas en la ciudad, eh, mayor seguridad también para las mujeres que viajaban en, en el transporte público en aquellos momentos, eh, y sin embargo cuando nosotros les preguntamos, efectivamente... Si es que esa era una buena señal para ese ministerio, para esa secretaría, o para esa iniciativa, eh, si era también entonces una buena señal para disminuir la violencia contra las mujeres en la ciudad. Entonces, frente a eso, eh, se quedaron muy perplejos las autoridades, porque efectivamente la mayoría de las veces nos topamos con instituciones públicas que el análisis de avance... Eh, en sus instituciones tiene que ver precisamente con el incremento presupuestario. Entonces pareciera que eso es una buena señal respecto de los cambios que se quieren producir en una determinada eh, territorio o en una determinada temática. Sin embargo, en este caso, en el tema de género, si uno quiere realmente producir transformaciones para erradicar o disminuir la violencia contra las mujeres y las niñas, tienen que pensar de una manera mucho más integral, o sea, no basta con aumentar los, los buses rosas para disminuir la inseguridad que tienen las mujeres y las niñas al viajar en el transporte, sino también cómo se articula con un conjunto de otras medidas que se desarrollan en el marco de una política pública para efectivamente tocar los temas de fondo y erradicar por lo tanto ese nudo estructural que tiene que ver con la violencia persistente de las mujeres, en el espacio público y también en el espacio privado, pero en este ejemplo yo lo quise eh, reflejar en lo que tiene que ver con la movilidad urbana eh, y las inseguridades y la violencia de género como una política pública, ¿no es cierto?, a trabajar en una ciudad específica. Entonces creo que el tema de indicadores no es un tema menor, no es un tema que tenemos que seguir pasando así como, ah, bueno, estaba mal formulado el indicador, entonces sigamos adelante, sino que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo por vincular estos marcos de análisis, la construcción de los indicadores, la direccionalidad de esos cambios y tener un conjunto de instrumentos para efectivamente medir esos indicadores en una perspectiva mucho más amplia y más comprensiva y más integral respecto de cómo vamos abordando los distintos de temas de, de desigualdad de género en nuestra región y en nuestros países. Muchas, muchas gracias Alejandra, sí, esto, esto que comentas es, es un gran reto eh, que, que, bueno, que, que, que, que tenemos que enfrentar ¿no? para, para poder aprender más al respecto. Y bueno, ahora, Carmen, me gustaría que, que complementáramos esto que nos comparte Alejandra con tu experiencia en la AESIP. ¿Qué lecciones aprendidas y desafíos nos podrías compartir con respecto a la implementación de la transversalización de género? Eh, bueno, buenas tardes y muchas gracias. Uh, um... Efectivamente voy a compartir una experiencia que no es mía, sino que es de un equipo que estábamos trabajando en este caso en Nicaragua. Uh, mi caso tenía la responsabilidad de, de ser la oficial de género en, en Nicaragua desde la Oficina Técnica de Cooperación. Creo que hay varias cosas que han dicho las personas, mis compañeros y compañeras que me han precedido, que tienen que ver como eh, lecciones aprendidas. Por ejemplo, el tema de una decisión política, eh, que ha pasado muchas veces y creo que el, mis compañeros también podrán reafirmarlo, y compañeras, que a veces los donantes hemos jugado un papel. ¿no? Hemos dicho, bueno, ahorita toca hacer la transversalización de género. Eso ha sido positivo, ¿verdad? Porque ha permitido, pero a veces lo que ha hecho es que se ponía la frase y nada más, ¿verdad? Entonces, eh, sí es importante esa, ese marco político que también comentaba Alejandra, que, que hay en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, hay esos marcos políticos, ¿no? Que muchas veces sin fondos y sin gente formada en algunos casos, pero están, entonces hay que aprovecharlos. Creo que también... Es necesario fondos para eso, es necesario personas formadas en género, porque igual que tenemos gente formada en otros ámbitos de, de las políticas públicas, ese es un área de expertise y un área de formación. Y también eh, qué ocurre muchas veces y eso pasaba y, y un poco después lo voy a enlazar con el ejemplo de la experiencia de los comités de agua potable. Eh, hay que poner dinero para, para ese trabajo, hay que poner equipo formado y hay otra cosa muy importante que también ustedes comentaron anteriormente, que es esa persistencia y esa alianza de actores. Es decir, en nuestros casos, en mi experiencia, ha sido también la presión, la formación y la auditoría social de organizaciones de mujeres y feministas en los territorios que han exigido que esas políticas públicas, sea del donante o sea del receptor, puedan ser implementadas. Hay marcos en nuestros países, pero también, como decían mis compañeras, hay marcos globales e internacionales que podemos aprovechar. Pero eso es fundamental. Es decir, hemos conseguido avances porque ha habido esa persistencia, porque ha habido esa presión feminista y, y, y, y con, con insumos, para conseguir esa transformación de que esos proyectos de desarrollo sean realmente proyectos que quieren conseguir la igualdad de género. Esa igualdad de género con su interseccionalidad, porque nuestra Latinoamérica es diversa, es variada y eso si no lo incorporamos, tampoco hay cambio. ¿no? Tampoco hay esa transformación porque las mujeres somos diversas en Latinoamérica y en el mundo, pero en Latinoamérica de una manera especial. Entonces, creo que esos son algunos elementos de, de nuestra experiencia. Ahí los donantes tuvimos ese privilegio de inducir a veces. Creo que eso mirado desde el movimiento de mujeres ha sido bueno, pero también a veces no, no exigimos suficientemente esa calidad eh, que ameritaba eso y que implicaba procesos de formación, por ejemplo, ¿no? y, y de preparación dentro de los equipos. Muchas gracias, Karma. Eh, me gustaría que ahora ahondemos un, un poquito más en este caso de, de comités de agua potable y saneamiento que, que nos mencionabas, eh, que nos contaras un poquito más al respecto. Si nos podrías compartir también cómo se realizó la coordinación con otros miembros de la cooperación y ONG locales, que es, creo que es un tema muy importante en, en, en la transversalización de género en intervenciones. Sí, que había puesto para avisarme. <risa> Ajá. Eh... Les voy a compartir una experiencia de la que fui coautora con otros compañeros en, en la construcción de eh, una experiencia que se llamó Iniciativa para agua, que fue toda una experiencia de comités de agua potable, la transversalización de género en ese proceso. Se había aprobado un proyecto grande con fondos grandes para ONGs españolas, pero no tenía nada de género, es decir, sí, supongo, como decía Alejandra, hablaba de mujeres, hablaba de hombres, pero no había una opción realmente para la transformación y para la igualdad. ¿Qué hicimos? Hab hubo dos personas que trabajábamos en ese momento que dijimos, mira, es una oportunidad, hay fondos, usémonos. Hubo la voluntad política de las ONGs españolas y las ONGs nicaragüenses que querían hacer eso y ya estaban haciendo cosas en terreno, ¿verdad? Ahí hicimos un diagnóstico de las brechas de género en esa ruta de la construcción de comités de agua potable, es decir, desde que se decide en una asamblea, desde que vamos a, a, a la construcción hasta finalmente tener ya eh, la fuente de agua. Entonces contamos con una especialista que es Clara Murialda y una compañera feminista del Estado español con muchísima experiencia en Centroamérica y también en evaluación docente, a la cual uh, tiene una larga trayectoria de trabajo en la región y le pedimos colaboración. Entonces hicimos ese diagnóstico de las brechas. Las ONGs españolas y las nicaragüenses dedicaron fondos de los proyectos para eso y tuvieron el acompañamiento de la oficina técnica. Y fuimos encontrando en esa ruta comunitaria del agua donde había esas brechas y dónde había esas puertas de entrada para esa transformación en esa construcción, que las mujeres estuvieran en puestos de toma de decisiones en los comités de agua potable. Que, que hubiera formación para las mujeres, que si había posiciones en los comités de agua potable eh, y había fondos para pago que también las mujeres pudieran acceder. Pero por qué no accedían? Entonces estudiamos que cuando había lo, la formación se hacían en horas que para las mujeres no era factible, es decir, cosas que parecen elementales, pero que bueno, nos han enseñado mucho en ese proceso de, de, de creación de procesos de igualdad y en la medida que identificamos las transformaciones que queríamos conseguir pudimos construir esos indicadores con una mirada de construcción de igualdad lo decían tanto las dos compañeras alejandra de que el indicador tú puedes construir un indicador maravilloso el tema es que si no has identificado la brecha ni tienes la estrategia o la actividad dentro de ese programa o ese proyecto para la transformación no vas a poder medir y no vas a poder tener indicadores de género si no has hecho ese análisis previo, ¿verdad? Eh, y también hay una frase que usamos en Nicaragua que a mí me encanta, que es que no hay que inventar el agua helada. Es decir, ya hay, como decía Alejandra, hay indicadores de género que se han construido a lo largo, de, desde lo... No mujeres, desde el BID, desde eh, organizaciones feministas, docentes universitarias, es decir, que también implica que hay que revisar y hay que buscar lo que ya está escrito, aprender y adaptar, no copiar, sino adaptar a mi realidad que me puede servir. Otra cosa muy importante, pocos indicadores buenos y que midan no y que sean oportunos porque a veces también nos hemos encontrado que se han construido una lista de indicadores que no es factible para qué tantos no entonces es buenos pocos eficientes y oportunos no entonces bueno ya hay toda una estrategia en relación a eso yo me quedaré aquí porque no no sé no me he dado cuenta si he pasado los cuatro minutos o no disculpen pero gracias por la oportunidad de estar aquí compartir y, y de escuchar a mis colegas de la mesa no, muchísimas gracias a ti, Carmen, por, por contarnos de esta increíble experiencia y para todos los que nos están escuchando, recuerden que en el chat estamos compartiendo los, los links a los recursos de, de lo que lo, nuestros panelistas están hablando, por si quisieran eh, darle una mirada más a fondo. Y bueno, ahora me gustaría, eh, Alejandra Prieto, si, si nos pudieras compartir desde tu experiencia en ONU Mujeres. ¿Cómo consideras que se puede mejorar la colaboración entre las, las diferentes agencias de Naciones Unidas con el fin de mejorar la transversalización de la perspectiva de género en proyectos? Sí, muchas gracias. Eh, por supuesto, eh, Naciones Unidas contamos con el Grupo de Evaluación de Naciones Unidas, el UNED, eh, que tiene una serie de productos eh, y guías en donde nos orientan sobre qué es la evaluación y cuáles serían unos elementos para incorporar la evaluación con perspectiva de género. Eh, sobre esto, además, ONU Mujeres incorpora directamente principios de igualdad de género y derechos humanos en el sentido de que exista eh, de manera efectiva eh, un criterio que mida y que presente, eh, eh, como decían las colegas, información creíble, y confiable y basada en evidencia sobre el grado en los que una intervención ha resultado en progreso o la falta del progreso hacia los resultados que se tienen previstos y no previstos con respecto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entre los criterios básicos que marca la UNED sin duda son muy interesantes y son muy, muy, muy válidos, es recolectar datos válidos, objetivos y tablas. Eh, el uso de datos desagregados por sexo, en primera instancia, que sean sensibles los datos y las evaluaciones a las creencias, formas y costumbres de las personas, el respeto al anonimato y la confidencialidad, que a veces eh, se tratan temas delicados y que por lo tanto esto es una parte muy relevante, que no se tengan eh, prejuicios de género. Eh, contar con equipos de evaluación de género balanceados, muchas ocasiones, eh, dados que se evalúan temáticas que son, eh, digamos, de difícil o de trato complejo con las mujeres, bueno, que se tengan equipos de género balanceados, que se incluya el lenguaje sensible al género, eh, que se realicen evaluaciones de manera participativa, centradas en los derechos humanos y los enfoques con sensibilidad de género, y que utilicen, por supuesto, metodologías y marcos normativos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, algunas experiencias que se han tenido de evaluaciones de programas conjuntos de ONU Mujeres con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, vemos que es muy difícil llegar a tener evaluaciones con perspectiva de género. Y esto tiene que ver mucho con dos elementos que ya mencionaba, por ejemplo, eh, Jonathan, en el sentido de decir los recursos, ¿no? Contar con recursos, primero, suficientes para que la evaluación se lleve a cabo, para que todas estas consideraciones sean incluidas y que tengan eh, los recursos, eh, digamos, económicos suficientes quienes comisionamos o quienes gestionamos evaluaciones, que puedan considerar estos elementos. Y la otra es la capacidad técnica. Sin duda que eh, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, que como decían, existen herramientas ya, manuales, cursos, capacitaciones... En realidad la capacidad técnica para evaluar estas dimensiones del género eh, no están presentes en todas las agencias y que por lo tanto nos hemos encontrado, insisto, con experiencias en donde, aunque sean eh, algunas iniciativas que trabajan con mujeres, no tienen esto en consideración. Entonces, a mí me gustaría brevemente tocar algunos puntitos acerca de en todo el ciclo de, de, de o las fases de la evaluación, desde el diseño hasta su utilización. Algunos elementitos que pudieran ser claves para decir, por ejemplo, en el diseño y la planificación o en la elaboración de los términos de referencia ¿no? de una evaluación, eh, considerar aquí tomar en cuenta esto, los recursos necesarios que son eh, esenciales para poder llevar a cabo la evaluación y, y incorporar estos elementos de análisis y Incluir precisamente como criterio y pregunta de evaluación los temas de enfoque de género y de derechos humanos. En verdad que hay muchos elementos que quedan fuera porque muchas ocasiones se piensa que estos son elementos transversales en la evaluación y que por lo tanto, al ser transversales, no tienen un enfoque específico para evaluarse estas temáticas. En la etapa de ejecución, por supuesto, eh, que se tengan que medir las relaciones de poder en el proceso de evaluación y se tiene que tomar en cuenta si este proceso margina o no a las mujeres u otros grupos si el proceso puede contribuir al vamos el propio proceso de evaluación puede contribuir al empoderamiento de las mujeres eh, en los métodos por supuesto de recolección de análisis pues ya ya lo mencionaron no me voy a detener tanto en el tema de los indicadores pero justamente es un elemento muy importante en el, en el momento de, de la evaluación y en la etapa de seguimiento y utilización eh, me parece que es relevante que se presenten los resultados, pero que también se haga un uso de las evaluaciones, que se incorpore a las personas que estuvieron incorporadas en la evaluación, que las mujeres, si es que estuvieron presentes en la evaluación, sean parte de los grupos de referencia o los grupos de gestión de la propia evaluación, y que con ellas se defina un plan de acción para poner en práctica esas recomendaciones que salieron y surgieron, de las evaluaciones y bueno que finalmente pues lleguen a tener un impacto y un cambio o una transformación en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Muchas gracias Alejandra. Claro no y es que como mencionaba de igual forma Ivory en un inicio el tema de coordinación es crucial para la implementación de la transversalización de género y en este sentido me gustaría preguntarte John en tu experiencia como líder de la evaluación del apoyo del vida a los temas de género y diversidad ¿Cuáles crees que son algunos de los principales desafíos que enfrentan los organismos multilaterales en términos de una coordinación eficiente para la implementación y evaluación de proyectos con transversalización de género? Y, bueno, eh, si, si pueden poner el gráfico que, que le di, yo creo que eso puede contestar a la pregunta muy rápido. Eh, durante el periodo del 2011 hasta el 2016, analizamos todas las operaciones de préstamo del banco y, y, des, y pudimos eh, notar los temas de género que, que realizaron esos proyectos. Arriba son las divisiones. No, no es muy importante saber cuáles son las divisiones por e, por esas tres letras. El tema que si uno mira, el tema de empleo, el, el tema de emprendedur, emprendedurismo, se ve que casi todas las divisiones están transfronterizando esos temas. Así que nosotros contamos entre el Grupo bid más de mucho más de 100 proyectos eh, atacando los temas de las brechas en el mercado laboral. Acá abajo es el es el sector social. LMK es la división de mercados laborales. Es solo uno de esos grupos. Así que el tema de cómo canalizar Toda esa evidencia. ¿Quién está a, a, a cargo de eso, de juntar las lecciones? Como ustedes, eh, los otros panelistas, las, las otras panelistas eh, me, me contaron, ¿cuáles son los indicadores? Estamos usando de, in, indicadores, modelos de inter, inter, intervención parecidos para sacar esas lecciones. Y por encima, seguro que hay lecciones de, de otras agencias. Pero yo creo que eso es importante porque al final del día, yo creo que eso si sí, sí se puede monitorear, evaluar todo esto, vamos a tener mucha evidencia de qué funciona y qué no. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, la División de Transporte ha hecho eh, trabajo muy interesante en capacitar a las mujeres en la maquinaria pesada, basado en un diagnóstico de, de, de, de cómo eso puede mejorar sus salarios. Pero, ¿cuál es el costo-beneficio en ese proyecto que capacitó quizás a tres mujeres, en vez de ya tener en escala un proyecto a nivel nacional de, de capacitar a 20,000? ¿no? Eso, eso es algo que creo que es, es importante. Otro tema que quiero notar es que, eh, y Carmen mencionó un proyecto muy importante, que nosotros vimos algo parecido en... en eh, en Bolivia, en los comités de agua, si sí es la participación de la mujer puede mejorar su agencia y eh, su voz en la comunidad. Pero por otro lado, es, es, es una innovación de buena práctica en la efectividad del desarrollo. En esas comunidades son las mujeres que tenían que caminar cuatro horas, ir a Iguata para juntar agua para, y que dan de comer a, a los niños. Ese proyecto, el, el, el objetivo es mejorar la salud, nutrición de la comunidad. Si las mujeres están encargadas y capacitadas en operación mantenimiento de los equipos, eso aumentaría la probabilidad de su sostenibilidad. En ese momento tenemos que preguntar si ya es necesario medir eso o si ya tenemos la evidencia suficiente para decir esto. Si hay que diseñar el proyecto así como, de, como eh, diseñamos proyectos de infraestructura con la nueva tecnología, aprovechando la innovación, ¿no? Es que no, no vamos a los ministerios de transporte, quieren usar el, el nuevo material que dura 50 años más, no, está en el contrato de, de adquisición. Otro tema parecido también es, es que voy, quiero eh, terminar con un buen ejemplo que vi en Jamaica, donde hemos... Eh, Hemos tenido tres proyectos consecutivos en, en un programa de, de seguridad ciudad que, que se desarrolló durante el tiempo. Para, para temas de seguridad, incorporó usando la perspectiva de la mujer en diseñar la parte de, de seguridad. Y también yo creo que es muy importante y creo que es, es un tema que nos escapa mucho, son los temas de masculinidad yo creo que no, uno no puede tener un proyecto de por ejemplo de seguridad ciudadana o proyectos de, de violencia basado en, en género sin tomar en cuenta temas de masculinidad y ahí comenzando en ese proyecto de seguridad ciudadana eh, trabajar con los hombres muchas veces son padres pero no no viven ya más con la madre enseñar cómo se pueden buenos padres eso se puede medir el número de capacitaciones, cursos, pero al final del día, eso debería ya mejorar la efectividad en desarrollo. Así que lo quedo como un, una pregunta abierta de, de si, si, si podemos llegar a un momento donde quizás no es tan necesario medir, es, es el momento de hacer. Gracias. Muchas gracias, John. Muy, muy interesante. Este, y gracias a, a, a todos y a, todas por, por sus exposiciones. La verdad es que ha sido un una discusión muy, muy interesante. Eh, ahora procederemos a, a un espacio de preguntas. Hemos estado recibiendo algunas a través del, del Q&A y creo que tenemos tiempo para tres preguntas y, e intentemos acotar las respuestas a tres minutos por pregunta, más o menos. Eh, en primer lugar, tenemos una pregunta del público para Car karma y, y la pregunta es, ¿qué implica incorporar la interseccionalidad desde la perspectiva de la evaluación? Ok. ¿Me ven? Sí. Implica, para mí, es que eh, cuando decimos mujeres y hombres, no somos iguales. Es decir, eh, somos eh, personas con diferentes identidades que en muchos casos son identidades que nos discriminan. Por lo tanto, creo que Alejandra Prieto lo comentaba, es decir, sea en un programa, sea en un proyecto, lo va a ser efectivo y va a ser exitoso en la medida que las personas beneficiarias de ese programa o de ese proyecto sean parte del diseño y sean parte también de la evaluación. Entonces, dependiendo si voy a hacer un proyecto en una comunidad indígena en Guatemala, pues tiene que tener esa mirada, tiene que tener esa incorporación. No puede ser un proyecto de mujeres urbanas. ¿no? Entonces, es es en función de dónde voy a trabajar ese proyecto es identificar que hay diversidad, que hay, hay colores, hay, hay discriminaciones, hay identidades diversas, que eso no sería un problema. El problema es que esas identidades sí nos crean discriminación y ahí si queremos transformación tenemos que incorporarlo y que esas personas también sean sujetas de... de en el diseño y sujetas también en la evaluación. Quería añadir una cosa en relación a la evaluación que me parecía muy importante que lo que lo decía Alejandra Prieto en ese sentido de la participación y también que la evaluación a veces vemos la evaluación pensamos que eso va al final. La evaluación es un proceso y es un proceso que inicia desde casi el mismo momento que diseñamos un proyecto ¿no? y después, dependiendo del tipo de evaluación, haremos una cosa u otra, la de proceso, la de impacto, pero la evaluación es parte de todo un proceso que incluye el, el programa o el proyecto que estamos desarrollando. Termino por el tiempo. Muchas gracias, Carmen. Eh, bueno, nuestra siguiente pregunta va dirigida a Alejandra Prieto y, y es... ¿Hasta qué punto se ha incorporado la perspectiva de género de manera sistemática en las instituciones y gobiernos de la región? ¿Existen países líderes en esta área? Hola, bueno, no sé si se refiere a las agencias, a los gobiernos, perdón. Eh. En general, instituciones y gobiernos. Sí, yo creo que aquí hay un esfuerzo muy importante que se ha hecho tanto desde los organismos de desarrollo multilateral, pero por supuesto desde los gobiernos para tener entidades eh, que se dedican específicamente a generar y a impulsar la evaluación en los países, pero también a generar los planes anuales de evaluación. Yo creo que... Eh, Voy a hablar del caso de México, que es en donde está nuestra oficina, y, y eh, aquí existen dos entidades que, digamos, lideran estos trabajos desde el gobierno, que sería la Secretaría de Hacienda de Crédito Público con la Unidad de Evaluación del Desempeño, y junto con ellos el CONEVAL, que es el organismo que regula las evaluaciones de los programas públicos eh, que tienen reglas de operación. Eh, se está tratando de hacer algunos esfuerzos de compaginar, digamos, estas políticas eh, gubernamentales de evaluación con una perspectiva de género involucrando por supuesto al Instituto Nacional de las Mujeres que es la dependencia el mecanismo de defensa de los derechos de las mujeres junto con algunas organizaciones eh, de apoyo multilateral eh, pensando que pueda ser un, un esfuerzo integrado para lograr tener una política que verdaderamente responda a, a los principios de igualdad y empoderamiento de las mujeres y bueno, que existan una serie de lineamientos que permitan desde el diseño de los proyectos, de los programas o de las políticas públicas, incorporar esta perspectiva para que a su vez también, cuando se realice la evaluación de sus resultados, pues eh, sea una evaluación con enfoque de género. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, para cerrar, eh, varias personas en la audiencia nos han preguntado si existen grupos de diálogo sobre estos temas y cómo es que pudieran involucrarse más. Y aquí me gustaría, Alejandra Faúndez, si nos pudieras compartir algo al respecto. Sí, muchas gracias. Qué bueno que sigue el interés, me encanta eso, ¿no? Eh, y desde luego que en este mismo espacio de la conferencia G local van a haber muchísimos paneles, hay alrededor de 12 paneles que tratan los temas de género desde distintas perspectivas, con distintas panelistas y experiencias, iniciativas. Entonces, desde luego que les invito ya a mirar la agenda de, de todas las iniciativas que están en curso en esta semana, en estos días que nos quedan, y también invitarlos al relanzamiento del Grupo de Género, Evaluación y Derechos Humanos de la RELAC, que vamos a tener un evento que le llamamos Café Virtual, hablemos de igualdad de género, entonces están todos cordialmente invitados para este viernes a las... 16 horas de México a las 17 horas de Chile eh, para poder integrarse también al, a participar activamente en el grupo. Queremos hacer un relanzamiento invitando a las nuevas generaciones de evaluadoras y evaluadores eh, que han sido parte de Valjud y de otras iniciativas también de distintas instituciones. Entonces queremos que ese sea un espacio que se recree, hay que revisitar los temas conceptuales de género, los temas metodológicos, hay que seguir avanzando en esa perspectiva, así que queda todos y todas cordialmente invitados a ese evento al finalizar esta jornada de la semana de la evaluación para tomarnos un cafecito virtual. Muchísimas gracias, Alejandra. Súper importante conocer la forma en que podemos involucrarnos más en este tema. Y bueno, precisamente como, como comentabas y queremos eh, compartir a nuestra audiencia los dos eventos que forman parte de la semana de G-Local para, para que si quieren pod podamos continuar la conversación en un tema que nos parece tan importante. Los estamos compartiendo a través del chat por si les interesa eh, inscribirse. Y bueno, para cerrar, quisiera recalcar que como evaluadores tenemos la, la responsabilidad y la oportunidad de aportar a esta problemática al exigir que los proyectos incluyan una perspectiva de género adecuada que ayude a garantizar los derechos de todas y todos. Les agradecemos a nuestras y nuestros panelistas sus contribuciones y a la audiencia por su interés y participación. Próximamente estaremos compartiendo las grabaciones de este panel en los tres idiomas a través de las redes sociales de OVE, de LinkedIn y Twitter. Muchas gracias de nuevo y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias, muchas gracias, gracias, hasta luego. Y gracias por compartir con, con semejantes panelistas. Sí, <risa> igualmente, igualmente Carla. Gracias, un gusto. Gracias. <risa> chao, chao. Chao.